y explicaremos un poco qué es lo que se hace, por qué se hace. Quiero decir, las guardas que hay, los ataques que hay están sacados de, de los libros de historia. ¿Vale? A, vamos a luchar con dos espadas y una daga. La va a llevar Mario una espada y daga. De una mano. ¡Vaya! ¡Vaya! Se nos ha caído. No os escapéis, no vosotros dos. Oh, ya, ya, ya. Tengo fichados. Sí, vamos, vamos a hacer el combate, Mario, como si lo estuviéramos entrenando, ¿vale? Porque lo pararemos y lo explicaremos por qué se si Carlos, ¿vale? Para una mano y para el Todas las guardias que hay y todos los ataques, quiero decir, eh, Mario sabe que le voy a dar dos arriba vez, y él lo va a guardar. Si habéis visto que Mario se ha guardado aquí y el otro se ha guardado la cara, porque va a ¿no? Después de estos dos golpes voy a ir a su parte. ¿sí? ¿Sí? un poco seguido. Hacemos, eh, hacemos este paso seguido, vale Mario. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué ha hecho Mario? Cuando yo iba a pinchar, le voy a pinchar a su inglés. La saca y cuando la saca se protege ahí. ¿No? ¿Sí? ¿Vale? vale. Aquí. su arma se queda para volver a atacar. Como veis, antes de nada, bueno, veis que ellos utilizan espadas eh, de un tamaño reducido como las con la mía. que utilizan espadas de una mano. ¿Vale? Estas espadas surgen desde el siglo... bueno, desde ya la Antigua Grecia y se van desarrollando hasta el siglo aproximadamente XIII. A partir del siglo xiii 14 las armas cambian de tamaño y ya pasan a espadas de mano y media, ¿vale? Esta la veremos después que se maneja de una forma un poquito distinta. Como veis, esas son armas de una mano, que te permite llevar la mano izquierda, o la mano sinistra, que se llama, es el escudo, una protección. Él, en este caso la lleva solamente una mano, pero la forma de combate es muy diferente, llevarla solamente con una muñeca, que llevar un arma a mano y media, como veremos después, ¿vale? Entonces, si queréis hacer una serie de pasos para ver cómo se mueven las armas, vale, lo vamos a hacer otra vez, Vamos a volver desde el principio del combate, ¿vale? El principio del combate es... Él, se protege. Él puede emplear la daga no solo para atacar, sino también para defenderse. Quiero decir, si yo a Mario le voy arriba a partir el melón, que no ¿sí? ¿No? Él la puede cruzar. ¿Ves lo que ha hecho? ¿Ves lo que ha hecho? Con los navidades, me saca la espalda ¿Lo veis? Él puede atacar, vamos a hacerlo rápido, ¿vale? De arriba, él saca, siempre se queda, si él saca mi arma fuera, puede emplear la otra daga, ¿la ves? Ataca la dada sacar mi espada, perdón, fuera de su de su mesura, él entra con la ¿Vale? Sí. ¿Vale? esto sería, digamos, un combate entre espada una mano y espada una mano y dada, ¿vale? Pero en el siglo, ya digo, desde el siglo IX hasta el siglo XIII, se desarrollaba también mucho la, la lucha con escudo y espada larga, ¿vale? El escudo, por Darío, que algo más, el escudo... El espado, buen día que siempre tenemos la concepción de que es un arma, bueno, es una defensa más que un arma, porque de hecho lo era. Ahora me pega, me pega. Como explicaba, el escudo es un arma de defensa, ¿vale? Si él me pega, lo más razonable es bloquear, sigue pegándolo. Vale, aquí ya le puede pegar que no va a hacer nada, ¿vale? El problema que yo tengo es que si él me pega, yo voy retrocediendo al final yo voy a comer una hostia, eh, seguro, o me puede romper el escudo, al final me ganará, ¿vale? Un golpe, un golpe, un golpe, ¿vale? Entonces, una de las cosas que no se conoce tanto, pero la gente que sabe luchar y hace más rima tiene muy en cuenta, es que el escudo, aparte de es una arma defensiva, es una arma ofensiva ¿Y cómo puede ser una arma ofensiva? Un trozo de madera con tela Pues rompiéndole lo que se llama la mesura, ¿Vale? La mesura es un concepto que se, se estudia siempre en rima que es la distancia que yo tengo de ataque efectivo hacia el enemigo Es decir, yo trazo un círculo al lado de mis pies y esta es mi mesura. Desde aquí puedo pegar y si yo me muevo, el círculo se mueve conmigo, ¿vale? Como los jugadores del FIFA, eso que decíamos siempre, ¿verdad? Que le sigue el círculo, pues aquí parecido. En esa distancia yo soy efectivo ya aquí le puedo pegar en la cabeza, le puedo pinchar las tripas, romper la rodilla, ¿vale? Pero si esa mesura se corta, la espada deja de ser efectiva. Ya veremos por qué. Pégame arriba. Yo aquí, aquí soy piel. Si sigo en, este, en, este, en esta distancia voy a morir, ¿vale? Pero si yo, consigo, si yo consigo romper la mesura, pégame, Aquí no tiene nada que hacer? ¿Vale? y ahí caería como una graña. vale Para eso vale el escudo también. Una sí, sí. persona que sabe luchar sigue pegando, puede aguantar golpes golpe, sigue pegando, sigue, sigue hasta que yo cuando quiera me acerco y ahí está jodido, ¿vale? Jodido no. todo vale, todo vale. Está, fastidiado, está fastidiado. Está fastidiado. Vale, entonces, ahora sí que vamos a ver un combate coreografiado, o semi coreografiado, no se ha acordado mucho. Sí, sí, vemos. Los momentos de recreación que tocamos, estamos en en el tenis de todo el mundo de la recreación, modalidades de combates, pues existen recreadores que se dedican también a lo que es el combate un poco más de, de, de contacto, un tipo de combate más agresivo, más impredecible, que el objetivo es más que nada intentar contactar con la espada al oponente, no debe hacerse con mayor armadura, protegerse mucho más. Nosotros nos especializamos un poquito más en esta escena escénica, es decir, eh, tanto Oscar como yo, hemos ensayado este combate que vamos a hacer ahora, cada uno de los dos sabemos que el que a hacer es vida eh, existe cierto riesgo, ¿no? Yo sé dónde él me va a golpear y yo sé dónde tengo que colocar la espada para que no me golpee. Entonces, bueno, si todo va bien, pues el combate es mucho más vistoso y más bonito. ¡Falta! <risa> ¡Vamos, venga, animal! ¡vale, ¡Vamos! <risa> <risa> El bar, el bar. Oscar, te nombro mi defensor. Bueno, después de este combate, vamos a seguir un poco la cronología de las armas, ¿vale? A partir del siglo XIV, sobre todo 15 XV y XVI, Desarrolla sobre todo en el tema de armas de corte, la espada de mano y media, que está aquí, ¿vale? Como veis es una espada un poquito más larga, que, pues, que va a, pues, de tamaños, vale. Pues, es una espada larga, que es esta, y una espada de mano y media, que está aquí, ¿vale? Podéis ver que hay un poquito de diferencia. Cuando llevas este arma, te que llevar escudo, porque es un arma, como su nombre, indica de mano y media. Eso implica que con la mano derecha, si eres diestro, la tienes que coger en la puñadura, y la mano izquierda va en el coco, ¿vale? La, mano, la función de la mano izquierda lo único que hace es regir y dirigir la punta hacia donde quieras, bien para pinchar, bien para pegar, ¿vale? Son formas de guardia diferentes. Eh, el combate no tiene nada que ver una espada con otra, ¿vale? No completamente. Estos son los inicios de la clima, digamos, clásica, que empiezan a partir de las espadas de la espada mano y medio, ¿vale? Eh, ¿Quieres hacer algún movimiento, Oscar? ¿sí? ¿De mano y medio o okay? qué? ¿Probamos? ¿Sí? No, probamos un movimiento. Bueno, vamos a probar un poquito como, para ver cómo son las guardias, sobre todo los pies y las posturas. Vale, es un arma que imprime muchísima fuerza, muchísimas una espada corta, una espada larga en eh, Y básicamente en este tipo de combate él sería piel, ¿vale? Porque yo tengo mucho más alcance que él. Es decir, si yo le quiero pinchar desde aquí, le puedo pinchar y no te, no te curas. El cuello, le puedo pinchar abajo, y él si me intenta dar no llegaría a ti, ¿vale? Entonces es un arma muy efectiva para vencer a los oponentes que tengan armas cortas, ¿vale? El problema es que, claro, si pues, yo tengo este arma, la tecnología militar se desarrolla un poco más y aparece eso de ahí que son armas de asta, ¿vale? Sí. Esto de aquí por ejemplo es un verdiche no es más que un filo de hacha un poquito más grande es un muy cuidar, ¿vale? pero pues, esto que hacemos primero es la mesura. es decir, es imaginario que tocábamos ahora es mucho más amplio, es decir Si una persona que tiene una espada, seguramente lo machacaré antes de que él llegue a tocarme a mí, ¿vale? sobre todo para, para escabalgar caballeros como hemos hablado, la caballería va funcionando sobre todo las armaduras como si, empiezan las flechas y aparecen armaduras de plata son pues armaduras rigideas, a las cuales una espadas si es penetrarlas es muy difícil pero con armas de asta o armas contundentes como veremos ahí, es muy fácil penetrarlas ¿vale? esto de aquí es un poleax que es la evolución de eso que hemos visto más o menos es un arma que surge en el siglo XV y es un arma específica para caballería, para derrotar a caballeros, bien sea montados o bien sea caballeros a pie, ¿vale? Es un arma que tiene el peso muy balanceado hacia la parte final, para poder imprimir muchísima fuerza cuando se pegue ¿vale? Eso cuesta mucho cerrarlo y básicamente son tres pinchos, el último más largo, para poder eh, insertarse por los huecos de la armadura que no cubre, bien sea axilas, cuello o inglés, ¿vale? Esto era el arma de matar caballeros por definición, ¿vale? Esto surge sobre todo en el siglo XV en adelante. Eh, Tenemos algo más por ahí. Básicamente se desarrollaron para pues, una especie de brelatas, Para derrotar a gente que lleva tipo, de armaduras completas, ¿vale? Esto es un pico de cuervo en el cual tú pegas... ...en el cual tú pegas, a través de la chapa, se, se clava 3 centímetros en la carne y lo que toca lo destruye. Bien sea el cráneo, bien sea un hombro o bien sea cualquier otra. Esto es un partido de infantería que se puede llevar sobre caballería, caballería, que tiene peso muy balanceado en la, la punta. Por lo tanto, el primer sistema se va a forzar me acuerdo, a dos manos. No está medio roto. Que es parecido, pero simplemente es a dos manos, ¿vale? Es como un martillo, con un pico, que lo mismo. Y si tienes a una persona con una armadura completa, con esto la atraviesas, ¿vale? Poco más que decir. Esto no tiene mayor mayor misterio. Entonces, eh, ¿se lo damos a un niño? Esto? Sí, en caso que no. Pues ahora, como se supone que es, una, es un taller de estima para niños. Si hay algún voluntario, podemos decir que venga, le ponemos unos guantes, le daremos algún escudo, alguna espada y con mucho cuidado lo supervisaremos. Niños y que no sean niños. Bueno, también que no sean niños, ¿sí? también pueden ser madres, madres, abuelos, los que sean. Iván... A mí no me lo dejes. Iván... Ya sabes, en esta vida... A mí... No, no, ver no, no,